La selección en Adobe Photoshop es considerada la piedra angular de este fabuloso programa, ya que con ella podemos desarrollar cualquier tipo de trabajo, ya sea enfocado hacia el diseño o hacia el retoque digital. Una selección aísla una o muchas partes de la imagen. Al seleccionar partes específicas, puede editar, aplicar efectos y filtros a zonas de la imagen sin alterar las áreas no seleccionadas. Para hacer selección en Photoshop hay una serie de herramientas que permiten hacerlo de varias maneras. Al activar cualquiera de las herramientas de selección, se activan unas opciones que potencian el uso de estas. Estas opciones son Selección nueva Añadir selección Restar selección Formar intersección de selección Si esta paleta no aparece, se puede hallar en el menú Ventana, Opciones. Las herramientas de selección se encuentran divididas en grupos en la paleta de herramientas. En el primer grupo se halla la herramienta de marco rectangular y la herramienta de marco elíptico. Con estas herramientas podemos hacer selecciones rectangulares y elípticas, las cuales pueden ser copiadas y pegadas en un documento vacío para crear una composición. O, pueden ser muy efectivas a la hora de seleccionar partes de una imagen con el fin de aislarlas para poder hacer algún ajuste como por ejemplo ajustar el brillo y el contraste de dicha selección. En el segundo grupo se encuentra la herramienta de lazo, lazo poligonal y lazo magnético. La herramienta de lazo es muy útil ya que permite crear selecciones a mano alzada, es decir, arrastrando y trazando para hacer selecciones de formas libres. También sirve para perfeccionar selecciones con las opciones Añadir o Restar Selección. La herramienta de lazo poligonal es perfecta para crear selecciones rectilíneas con la opción de devolvernos hasta el principio pulsando la tecla Suprimir. El lazo magnético se ajusta a los bordes de las áreas definidas de la imagen. La herramienta de lazo magnético es especialmente útil para seleccionar rápidamente objetos con bordes complejos con fondos de gran contraste. En el tercer grupo está la herramienta de selección rápida y la herramienta de varita mágica. La herramienta selección rápida se usa para pintar rápidamente una selección mediante una punta de pincel redonda personalizable. Al arrastrar, la selección se expande hacia afuera y busca y sigue automáticamente los bordes definidos de la imagen. La herramienta varita mágica le permite seleccionar un área coloreada de forma coherente, por ejemplo un fondo de un solo color, sin tener que dibujar su contorno. Puede especificar la gama de colores seleccionada o tolerancia con relación al color original